Eh, quiero en este momento aprovechar y darle las buenas tardes a nuestro colega y compañero, el licenciado Sachari Paulino, quien es parte del equipo del gobierno de los sábados y el gobierno de la mañana de la Z101, el oriundo de Monseñor Noel Bonao, la tierra del torito. Buenas tardes, Sachari, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes a todos. La compañera... Maris Lady Veloso. con su audio, no se escucha bien se no, escucha ¿no se escucha bien. el audio? Eh, no vamos no, es a que si te yo ajusta sí. el micrófono no, no, aquí, de, del escucha. otro lado no, no, del otro lado ajustalo bien que, que va, ok, vamos a ver ahí y ahí, escucha mejor si, ahí sí aunque okay, mm -hmm. ahora se echa. bien pues le decía que parece que el Cibao está parido de comunicadores eh, buenos y, y qué bueno, de verdad que sí, que nosotros eh, en, la segunda, en la segunda capital, que es el Cibao, eh, pues estemos dando la talla. Eh, me alegra que estaba escuchando a la dama hablando de Donald Trump. Y de verdad que ahora el balón, tú que eres pro y yo que soy pro, -tron, pro -tron, eh, el, el balón ahora está en la cancha de ustedes. Eh, vamos a ver si es verdad que no existen matices es blanco o negro, que las cosas no... No, planifican. no, ya, oye eso ver, sí, eso, ya, ya eso está resuelto. Estados Unidos ya comenzó una nueva era, una nueva etapa, se nota, se siente, eh, incluso... Eh, sí, no... no se, nota y se siente porque no, no, Biden no, anunció, los demócratas sí, sí, anunciaron y sí, dijeron que no, la, no es una varita mágica, que no es como una varita mágica, que van a... Sí, pero... A el COVID, y que el COVID no, no, no solamente... ¿Se van a encargar los demócratas que el COVID tiene que ver con la gente? Sí, pero pre pre previamente, nosotros eh, comentábamos y comparábamos un poco el tema de tú ganar unas elecciones e ir preparado a gobernar un gobierno. Se supone que si tú aspiras a la presidencia de un país, o no solamente de un país, de cualquier eh, eh, dependencia, tú tienes que saber conocer los problemas y las soluciones posibles Y la situación actual de, de, de ese país En el caso por ejemplo de aquí de República Dominicana Comparándolo con Estados Unidos es que sí, Vemos que ha sido difícil Pero en el caso de Estados Unidos Vemos un John Biden Aparte de la experiencia que tiene Como eh, eh, senador, senador eh, Aparte de ser vicepresidente eh, Por ocho años eh, Ser un político que conoce Y sabía y sabe lo que va a hacer allí Y los planes que tiene y antes de, don, de, de John Biden juramentarse como presidente ya tenía, bueno ahorita presentamos, una rumba así de decretos, que iba a firmar y ya una estrategia hecha diseñada con su equipo ya que los está acompañando, no espero como, como el presidente que, que tenemos aquí que todavía hay ministerio hay secretaría o hay eh, direcciones que todavía no están definidas quién la va a ocupar y, y entonces nombrando personas, muchas veces que no tienen la experiencia. John Biden ha nombrado a su gabinete personas con alta experiencia, casi todas, que incluso hay latinos. ahí, hay, hay transgénero eh, también. Sí, hay transgénero, bueno, pues eh, es así. Un no gobierno, no eh, es que hay transgénero también, no, no, no, no, en este gobierno. No, no, no, no, no. Ah, bueno. Sí, no bueno, pero tú viste el problema que hubo con el tema de, de las comunidades del TV. ¿eh? Sí, pero no que aquí en este gobierno había transgénero. Bueno, que públicamente quizás no. Esa es una primicia que tú ah, estás... Bueno, pero pues, lo estoy diciendo... Pero, pero mira cuál es, eh, es lo chocante conmigo. Para este tema local, pero para, para no dejar el tema de Biden en el aire, lo chocante conmigo es que tú te profesas ser un católico ferviente, un servidor católico, y entonces cuando te toca hacer las cosas no la hace como dicta la palabra de Dios, que es lo que se Claro, claro que sí, pero el, el Papa Francisco habló el que fue son Sí, fue interpretado pero lo que él dijo no es visorio hacia las personas de, de la comunidad LGTBQ, no sino niño. que ellos son ellos son hijos de un hogar. Sí, claro. Wey, no, ah, no, y, por, no. y por ende merecen respeto. Sí, pero no pueden tener un matrimonio. Bueno, es, es que... La palabra matrimonio del latín que viene significa una significa las personas que pueden dar hijos eso no lo pueden hacer los homosexuales, eh, lamentablemente. Pero ese no, no, tema. lo pueden hacer porque un hombre, un no hombre, puede tener un, hijo. un hombre no puede tener un hijo, pero puede embarazar a una mujer sí, y una verdad, mujer también puede. Ahora, la naturaleza, la naturaleza es compleja, pero es excelentemente exacta y los seres eh, eh, que da la naturaleza no son estériles, es, eh, es decir, Dos hombres no pueden tener un hijo. Dos mujeres no pueden tener un hijo. Entonces, el tema conmigo, cuando tú profesas la, la, la, la católica, la, la, la, la el asunto católico. Entonces, eh, por ahí yo voy. Con el tema de compararlo con la República Dominicana, bueno, mira que lo que pasa con esto que yo acabo de ver. Yo veo lo siguiente. Primero, el, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno tiene un problema. Primero la comunicación. Hay un problema de comunicación, ya eso se ha vislumbrado en, en, en todo el tiempo. Y segundo que están improvisando. Eso fue lo que vimos. De hecho yo te hago una pregunta y se la hago a, a, a la joven veloz. Bajaron los casos. ¿Te ¿Recuerdas? el grupo que tú y yo interactuamos, siempre te he dicho pero los casos van aumentando después de las medidas yo no estoy de acuerdo con el toque de queda de hecho, no de acuerdo, de queda. De hecho se ha evidenciado que el toque de queda no funciona no funciona, ¿por qué? Pero déjame desarrollar la idea, ¿por qué no funciona? cuando tú trancas a la gente le estás creando primero una dependencia y otra enfermedad eso pasó, fíjate en Boca Chica cómo pasó, soltaron un poco a la gente ¿y qué pasó? la gente salió porque los, el ser humano no vino para estar trancado. Eso es lo primero. Lo que yo entiendo que es lo segundo que debe hacer el gobierno es la medida protocolar dictada por la OMS hacerla cumplir fervientemente. el distanciamiento, la, el uso de mascarilla. Es lo único que funciona. De hecho, quien habló que el toque de queda, o sea, el encierro no funciona fue la OMS, no fui yo. Yo solamente estoy reproduciendo lo que dice la OMS, que el encierro no funciona, funciona el uso de la mascarilla y funciona el protocolo, ¿Qué es lo que no se está implementando. Bueno, pero, pero también, Sachari, perdón que te interrumpa, la OMS se ha equivocado mucho, o sea que si nos, bueno, parece ser que cayó la llamada, eh, decía yo que la OMS también se ha equivocado mucho en ese sentido, recordemos que el COVID-19 nos cogió de sorpresa absolutamente a todos, en torno a la expansión, en torno a la expansión, sí hubieron países que pudieron prepararse mejor, por ejemplo el caso de República Dominicana. En el caso de nuestro país, el primer o oh, la explosión de este tema de COVID-19 fue en 2019, en diciembre específicamente, en Wuhan, China. Luego se expandió a los Estados Unidos y bueno, ya cuando algo está en Estados Unidos se va expandiendo Latinoamérica en sentido general. Entonces, nuestro país se pudo haber preparado mejor. Entonces, en ese sentido, los distintos ministerios de los diferentes países se han acoplado y los que obviamente pertenecen a la Organización Mundial de la Salud del Dictamen, las medidas que dice la misma entidad. Sin embargo, por ser algo, una pandemia, nadie tenía ningún tipo de conocimiento, cómo se produjo, cuáles eran las consecuencias la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente se ha equivocado mucho, que es normal, ya ha pasado un año, ya se tienen con certera ciertas investigaciones, aún no se tienen eh, protocolos de medicamentos definidos, hay una vacuna que ya se va a empezar pues, a producir y a distribuir, pero en el sentido de las medidas, lo que conviene, lo que no conviene, lo único que se tiene con mera certera es el hecho de usar mascarillas y del distanciamiento físico, físico, porque ya no estamos en un dictamen de distanciamiento social. Ya la gente está socializando a pesar de que hay tope de queda, la pers las personas están trabajando, están con personas que no son sus familiares, entonces sí se ha alcanzado un punto de socialización. La vida normal como nosotros la conocíamos no está no está actualmente y va a pasar muchísimo rato hasta que nosotros podamos salir sin mascarillas, podamos nosotros abrazarnos, podamos nosotros comer libremente en los lugares sin, sin tener que llegar a las 5 o 7 de la noche en la casa, en algún momento nosotros tenemos la esperanza de que eso pues, se va a volver a, a recuperar. Ahora, me parece a mí, me parece a mí, corroborando el comentario de Sachar, que en el gobierno de la República Dominicana empezando desde el historial del COVID-19 con el expresidente Danilo Medida, sí se, se ha visto la falta de medidas fuera del toque de queda. Cuando se habla de un estado de emergencia, esto le da superpoderes al primer mandatario de cualquier nación. Por ejemplo, el hecho de que los procesos para aprobar ciertos, eh, ciertas reformas, ciertas leyes, no sean como es habitualmente, que tienen que ir pues, a la Cámara de diputados, luego al Senado, luego aprobarse en dos lecturas, eso es lo que hace el estado de emergencia una vez que sea aprobado por los legisladores tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Después de que se apruebe, después de que se apruebe que este próximo primero de marzo República Dominicana va a tener un año en estado de emergencia, luego de que se apruebe los funcionarios públicos, el presidente de la República, puede tomar decisiones que él considere que son para salvaguardar lo que es la, la población en sentido general en nuestro país. Medidas, por ejemplo, la toma de préstamos, los millones, millones de dólares que se están tomando en un periodo regular, eso no hubiese sido tan fácil, la aprobación. Una, sin un desglose de cómo va a ser utilizado ese dinero. Que uno entiende que todas esas promesas que está haciendo el presidente cada vez que visita una provincia del país va a ser pues para van a ser cumplidas con ese dinero que se aprueba de los múltiples préstamos que se ha tomado aquí en República Dominicana. El toque de queda yo me he dado cuenta que quizás en los pueblos, San Francisco de Macorís, por ejemplo, ese estrés de esos videos que se muestran, que se hacen virales en las redes sociales, no, no es tal. El estrés en los pueblos no es tal. Sin embargo, en las grandes ciudades como Santo Domingo, de manera especial Santo Domingo en Santiago, el estrés por el toque de queda se siente. El hecho de que tú tienes que llegarte a tu casa, trasladarte de, qué sé yo, la parte este al Distrito Nacional, eso se siente. La gente está muy estresada. Tanto así que, bueno, lo, las patrullas policiales, pueden ser que usted se pase unos minutos del toque de queda y, bueno, ellos suponen que tú estás circulando para llegar a tu casa. Por eso quizás no te, no te detienen eh, per se aún tú estés fuera de la grasa del libre tránsito. Así que esa medida del toque de queda lamentablemente ha sido la única que las autoridades dominicanas han podido poner en marcha cuando estamos en un contexto de estado de emergencia, tanto el expresidente Danilo Medina como ahora Luis Abinader. Y para nada es un secreto que el estado de emergencia constituya un negocio que beneficia en primer lugar al gobierno, por ende, igualmente a los empresarios, a los grandes empresarios, cuando hablamos de de beneficios netos, el pueblo no quiere toque de queda, pero el gobierno insiste en esta fastidiosa medida, digo fastidiosa, a pesar de que República Dominicana no es un país cualquiera, y es el hecho de que a nosotros nos cuesta cumplir los protocolos, como usar la mascarilla, hay mucha gente que la mascarilla eh, se la pone aquí en la barbilla, o la tiene así, o se la pone ahí, que yo, bueno, yo no sé por qué hace eso, al dominicano le cuesta lavarse sus manos cuando llega a su casa, el dominicano no se lava las manos para comer, para agarrar algo y comérselo en la boca, el dominicano no hace eso, ahora que se está utilizando las manitas limpias, el alcohol, eso es una costumbre que nosotros no teníamos, y es una realidad. El dominicano cuando llega a su casa se tira en su cama, no se quita la ropa, no, no, no suele bañarse ni para quitarse todo lo que ha podido absorber en las calles. Entonces, el hecho de no cumplir esos protocolos ahora nos está lamentablemente cobrando factura. Y el toque de queda es una herramienta que bueno el estado, el gobierno entiende que puede quizás mitigar el hecho de que los dominicanos, nosotros estemos ahora de la noche, en fiestas, en aglomeración de personas, porque de día se supone que uno sale a trabajar y sale a hacer cosas que son necesidades básicas, como el hecho de ir a un supermercado. Bueno, Roberto parece que tiene problemas con la conexión, vamos ir a un pequeñito corte, la última pausa y regresamos ya con la parte final de este espacio, el toque del Mediodía.